Thank mm -hmm. En cada ser hay una luz que está creciendo Se nos presentan las verdades y los miedos Si nos miramos más allá de los espejos Renace el tiempo de sentir Hay un amigo, un hermano en el silencio Que está latiendo la hermandad de nuestro tiempo era la hora de callar los viejos secos y de aprender a compartir. Y para vos no tengo más que estas canciones Son las palabras de quienes me hicieron hombre Son la fuerza de mil luchas estuvo en mi voz Estas letras son para quienes no sabieron las puertas de sus corazones tan sinceros. No hay fuerza más poderosa que tu fuego, nunca la dejé morir. Y para vos no tengo más que estas canciones, son las palabras de quienes me hicieron hombre, son la fuerza de... Estuvo tu voz,